Saludos cordiales y bienvenidos a la información aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Quédate conectado con las noticias de hoy. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov le responde al secretario de Estado del Norte respecto a una posible tregua en Ucrania que beneficiaría a la Federación. Estas fueron las declaraciones de Blinken. Es fuego, por ejemplo para pedir un alto al fuego, que potencialmente tendría el efecto de congelar el conflicto permitiendo a Rusia consolidar los logros los logros obtenidos y simplemente usar el tiempo para descansar y reacondicionarse y luego volver a entonces lo que parece atractivo a primera vista que no quiera que silencien las armas también puede ser una trampa muy cínica en la que debemos tener mucho cuidado seguidamente en las últimas horas esto fue lo que dijo el ministro de exteriores Sergei Larrama. el señor Blinken intervino ayer o anteayer y dijo que ahora una tregua en Ucrania sería de interés para la federación de Rusia y no se puede permitir ¿Cuál es la base de un análisis, francamente hablando, tan superficial? Me es difícil decirlo. La única suposición es que Occidente no quiere detener esta guerra. Ve intereses geopolíticos en esta guerra. Moscú ordena realizar ejercicios nucleares estratégicos simulados con más de 3.000 hombres. Vladimir Putin dice que la dinámica de Rusia es positiva pese a las sanciones occidentales. Las sanciones ilegítimas impuestas a la economía rusa puedan realmente tener un impacto negativo sobre esta a mediano plazo. Alexander Lukashenko habla de por qué acepta el despliegue de, de aves rusas en su territorio. Militar prorruso en Bakhmut dice que ya hay un cerco de casi el 90% de las tropas rusas y los Wagner a Bakhmut y avanza el cerco en Abdivgad. Zelensky preocupado dice a la prensa internacional que una derrota en Bakhmut traería consecuencias políticas casi desastrosas para su gobierno Birsenensky ha invitado al líder chino Xi Jinping a visitar Ucrania luego de su visita a Moscú y en paralelo a la visita que hará el presidente de España Pedro, Pedro Sánchez para dialogar fórmula de paz con el presidente en Pekín allí con Xi Jinping para mediar en el conflicto ruso-ucraniano Sánchez y Xi Jinping se reunirán este viernes en Pekín Llegan los tanques Challenger 2 del Reino Unido para Ucrania y fueron mostrados por el ministro de defensa Alexei Reini quien también y la prensa occidental habla de la llegada de los tanques Leopard 2A6 de Alemania la respuesta a tu pregunta es sí, hemos entregado los tanques Leopard 2 a por su parte, Portugal ha entregado tres tanques en las últimas horas para el gobierno de Zelensky. Canadá anuncia nuevo préstamo para el gobierno de Zelensky en su lucha contra Rusia. Norte acepta errores en las pruebas de misiles hipersónicos recientes. Francia advierte de perseguir a empresas rusas, mientras que se cumplen 11 días de manifestaciones al gobierno Macron por la reforma de las pensiones. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Los invitamos al contexto de las noticias. Ahí está. Son las noticias de último minuto. Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos se refirió a lo que significaría una derrota de Ucrania para el mundo. Ustedes lo vieron en el video anterior, lo que dijo Blinken, asegurando que la paz del mundo depende de la victoria ucraniana y que una tregua en Ucrania sería de mucho beneficio para la Federación. Escuchen, esto fue lo que dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. A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 diversas modificaciones. En las últimas horas, Bielorrusia dice por qué albergará armas nucleares rusas. Esta información la tiene el diario Hispan TV, en donde pues aquí prácticamente Alexander Lukashenko está defendiendo su tesis, su decisión de albergar armas nucleares de Rusia. Asegura que las presiones de Occidente le condujeron a adoptar esta medida. Según en un comunicado, las palabras de Lukashenko son las siguientes. Dice que desde hace dos años y medio Bielorrusia enfrenta presiones sin precedentes de parte de Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados, sostuvo el martes el Ministerio Bielorruso de Asuntos Exteriores. De acuerdo con la nota, este mismo enfoque y la injerencia directa de los países occidentales en los asuntos de internos de Minsk causaron que Bielorrusia se viera obligada a responder para fortalecer su propia capacidad de seguridad y de defensa. El texto señala que la medida no contradice en modo alguno los artículos 1 y 2 del Tratado de No Proliferación Nuclear. La cooperación militar entre Bielorrusia y Rusia se lleva a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional, se lee en uno de los apartes del comunicado. Por su parte, la Cancillería Bielorrusa está explicando que Minsk decidió permitir que Rusia emplace armas. ...tácticas al respecto, Vladimir Putin anunció el sábado precisamente que había acordado con su homólogo Lukashenko el desplazamiento a raíz del anuncio del Reino Unido de suministrar a las fuerzas ucranianas munición con uranio Pobrecido. Putin enfatizó que Minsk ya lo había solicitado antes de contar con esta decisión en su suelo con tal armamento. Por su parte, se, esto se trataría de la primera vez desde la mitad de la década de 1990 de que Rusia decide basar una parte de su armamento nuclear fuera de su territorio. El anuncio, por supuesto, provocó críticas de Kiev, críticas de Occidente, de la Unión Europea, que llamaron y alertaron de otra escalada del conflicto y Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional Ucraniano, señaló que Rusia tomó a Bielorrusia como rey nuclear. A su vez, la organización del Tratado OTAN tildó del despliegue como peligroso e irresponsable. Moscú rechaza estas posiciones, recordando que el norte lleva décadas colocando sus armas en diversas partes de Europa en las últimas horas el presidente Vladimir Putin ha hecho un balance económico de Rusia en medio de las sanciones a Occidente y esto lo ha dado a conocer a través de una conferencia de economía en las últimas horas donde el presidente ruso instó al gobierno a trabajar con rapidez para garantizar la estabilidad de la economía y a no relajarse dado que advierte las sanciones de Occidente podrían afectar al país en medio plazo las sanciones ilegítimas impuestas a la economía rusa puedan realmente tener un impacto negativo sobre esta a mediano plazo. Por su parte, en esta reunión el presidente ruso declaró este miércoles que la economía rusa demuestra una dinámica positiva desde julio pasado. Entre otras razones, dicha tendencia se hizo realidad, según Putin, gracias a que las empresas lograron ubicarse en nichos abandonados por compañías occidentales, así como por el desarrollo activo de los lazos con países del este y del sur de rápido crecimiento, explicó el mandatario. Sin embargo, la vuelta a la senda del crecimiento no debe relajarnos. Dice que hay que apoyar, fortalecer las tendencias positivas de la economía con el fin de garantizar la soberanía tecnológica financiera de recursos humanos y hay que actuar con rapidez, sin burocracia, sin dilación, porque las restricciones impuestas contra la economía rusa podrían afectarla negativamente en medio plazo, advirtió Putin. En esta línea insiste en que el crecimiento debe ser sostenible en las condiciones actuales y este indicador se convierte en factor clave del desarrollo económico. Así señaló la demanda debe mantener una correlación en la meta de inflación fijada por el banco central del país. Putin dijo en marzo que la inflación del país se situaría en el 4% y seguirá ralentizándose a tenor de algunas estimaciones, lo que debe acelerar los ingresos reales de la ciudadanía. Destacó que los salarios y la renta real disponible del conjunto de la población ha empezado a subir en nuevos términos reales, asegurando Putin, si bien dijo que se trata de cifras modestas, aunque el nivel de desempleo sigue en mínimos históricos, el jefe del Estado ruso advierte que esto no significa que se hayan resuelto los problemas en el mercado laboral ruso por otra parte, también indicó que el comercio exterior de Moscú con sus socios principales va en aumento lo que debe a la reestructuración de logística. En otros puntos el mandatario aborda la manufactura cuya dinámica sigue siendo débil situándose por debajo del año pasado ante esta situación ha exigido que Putin recuperar las ramas afectadas por las sanciones antirrusas como la automovilística y la maderera al tiempo que instó a poner en marcha proyectos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 el secretario de estado del norte Anthony Blinken referente a lo que significa Ucrania para el mundo y por qué depende la paz de lo que suceda allí en Ucrania. Biden hosted President presidente Zelensky en la White House, where donde discutieron la fórmula de paz de paz de fellow Ucrania. Y hoy, standing a Ukraine on the path que están con Ucrania en el camino a una justa y duradera. Porque el futuro de Ucrania y el futuro del orden internacional en in el que la paz y la seguridad eso es lo que está en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 que aunque sea teóricamente no cumple las sanciones antirrusas, dijo el embajador en París, Alexei Menshov, al aire con el canal de televisión Rosilla 24. De hecho, la casa está en marcha para cualquiera que, incluso en teoría, podría no estar cumpliendo con las sanciones contra Rusia, dijo el embajador respondiendo a una pregunta sobre si los empresarios franceses están dispuestos a romper los lazos con los empresarios rusos, ya que las autoridades francesas están trabajando en medidas para tomar medidas enérgicas contra la ilusión de las sanciones contra Rusia. Algunas empresas francesas seguntas se han ido de Rusia señaló Menkov, Otras empresas siguen saliendo pero a un grupo de empresas que siguen operando. Los negocios están funcionando, el volumen comercial está en un buen nivel ciertamente y esto se debe a gran parte de las compras de productos y derivados del petróleo y gas el año pasado. Veremos cómo evoluciona la situación este año, agregó el diplomático. Esto mientras que, escuchen las cosas para Macron, no pintan bien por las marchas que cumplen su décimo día en todo el país. Hubo manifestaciones todo por la reforma de las pensiones en Francia recientemente hubo choque entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en decenas de ciudades del país en París fueron detenidas varias personas por las fuerzas de seguridad, las manifestaciones aumentaron porque el gobierno Macron no ha querido dialogar con las centrales obreras ni ha querido echar para atrás la reforma que sacó adelante por decreto según las centrales obreras salieron a las calles unos 2 millones de personas mientras que el gobierno asegura que solamente fueron 342 mil los marchantes la reforma a la pensión en Francia se retrasará de 62 a 64 años la jubilación a los franceses para el 2030 y adelanta la orden de cotizar de 43 años y no de 42 como lo tenían estipulado y que el gobierno lo considera crucial para evitar un déficit en la caja de pensiones la fuerza aérea de Estados Unidos admite falla en el último ensayo de su arma hipersónica el jefe del cuerpo militar lo reconoció al comparecer ante los congresistas del comité de asignaciones la prueba del prototipo de una arma hipersónica llevada a cabo por Estados Unidos este marzo. Resultó no ser exitosa, reconoció Frank Kendall, jefe de la Fuerza Aérea del país norteamericano. El viernes pasado, la Fuerza Aérea informó sobre la prueba realizada el 13 de marzo, en lo que fue el segundo lanzamiento de un prototipo completamente operativo de su misil supersónico agm -2. 183A, desarrollado bajo el programa de respuesta rápida de lanzamiento aéreo ARRW, por sus siglas en inglés. A diferencia del informe emitido en diciembre pasado sobre un ensayo previo que indicó claramente que el misil completó su trayectoria de vuelo y que todos los objetivos fueron alcanzados, este de ahora se limitó a anunciar que la prueba cumplió con varios objetivos y que los ingenieros y evaluadores del equipo estarían recopilando datos para su posterior análisis, tal como lo formuló y generó sospechas de que hubiesen ocurrido inconvenientes durante el último ensayo. Al intervenir este martes, ante un panel del Comité de Asignación de la Cámara de Representantes, Kendall aclaró la situación. La prueba que acabamos de hacer no tuvo éxito. No tuvimos los datos que necesitábamos. El alto oficial dijo a los congresistas en el marco de una sesión sobre la solicitud presupuestaria anual del Departamento de la Defensa que su rama militar se concentra más en su otro gran programa, el misil de crucero de ataque hipersónico, y que las perspectivas del ARRW se determinarán tras analizarse en datos de la última prueba y llevar a cabo posiblemente ensayos más. La Fuerza Aérea detalló en su solicitud del presupuesto para el 2024, que completaría el desarrollo de los prototipos y las pruebas de vuelo del AGM-183A ese mismo año y solicitó 150 millones de dólares para conseguirlo. El misil AGM-183A, desarrollado por Lockheed Martin, es considerado la primera del tipo ARRW en el arsenal del país del norte, utilizando un sofisticado propulsor que se coloca bajo el ala de los bombarderos B-52H Stratofortress para acelerar la velocidad del proyectil del cual se desprende un planeador que lleva su carga explosiva hacia el objetivo. Las armas hipersónicas son capaces de alcanzar una velocidad cinco veces superior a la del sonido, además de, man además de maniobrar y cambiar su dirección y altitud, lo que al día de hoy haría imposible su interceptación. Se según informes, en 2021, un alto funcionario estadounidense confesó que el programa hipersónico del norte no es tan avanzado como el de China o Rusia. Por lo tanto, dijo Washington debería ponerse al día rápidamente para poder igualar a Pekín y Moscú. Este mismo año, Kendall confirmó que Estados Unidos y China están inmersos en una carrera armamentística para desarrollar las armas hipersónicas más letales del mundo.